María Rodríguez nos dice, otra duda, si aplico los topes, entonces no estaría repartiendo el PTU del 10%, de lo que me está marcando la Constitución, entonces, ¿cómo puedo solucionar esa contraparte? Por un lado, me dicen que reparte el 10%, y por otra, que aplique los topes o limitantes en caso de que fueran, ok exactamente lo que dices, María, es el... viva es una grosería. La voy a decir, es el pinche problema que tenemos. A ver, aquí me dices que tengo que repartir 10% ¿ah? de la utilidad. Sí, ok. Pero acá me dices que tengo un tope de tres veces salario o tres veces la PTU en promedio. ¿Sí? Ajá. Entonces, si me apego al tope... Pues ya no puedo repartir el 10% que habíamos quedado, porque voy a repartir seguramente menos. Somos o no somos, ¿no? Por eso les digo, María, el, eh, son de repente, sobre todo este, no tengo nada con, bueno, sí tengo algo con, con este gobierno, pero sobre todo que ponen disposiciones legales muy revueltas. Voy a mencionarte alguna. Eh. Plataformas tecnológicas en el para identificar qué es una plataforma tecnológica, dice la ley de impuesto sobre la renta, no recuerdo el 113-nos -E, manda al 18B de la ley del impuesto al valor agregado, y del 18B nos manda a su segunda fracción para entender qué se refiere una plataforma tecnológica o digital, eh, digital ¿no? Para estar tributando en ese régimen. Entonces me saca la ley de impuesto sobre la renta, me mete a la ley de IVA. Para nombrarme la definición para términos de la ley de impuestos sobre la renta. ¿Por qué pusiste una cosa en la otra, de la otra, de la otra? Ah, la sé. Lo sí. mismo les pasó igualito, ¿no? Aquí. Lo mismo les pasó en la ley federal de trabajo, donde me dicen, me prohíben la subcontratación, el 12. Y el 13, seguidito, párrafos abajo, dice, está permitida siempre y cuando. A ver. No entendí. Es cuando el papá le dices, voy a irme de fiesta y te dice, no, no tienes permiso. ¿No tienes permiso? Ah, pero te puede poner esta de, no, no tienes permiso a no ser que laves los trastes. Ah, bueno, entonces sí tengo permiso, están de acuerdo. Nada más me sujetas a que yo vaya y lave los trastes, pero en verdad sí existe el permiso, me das la opción. Entonces, ¿por qué pusieron prohibida y luego ya no está prohibida, ¿no? Siempre y cuando tengas un registro, Repse, siempre y cuando este, presentes Ixoe, Sisu, y entonces ya lo vuelves más complejo. ¿Por qué? No lo sé. María, te doy la razón, aquí tampoco yo la entendí. Me dices 10% y luego me dices, te pongo un tope para que no des el 10%. Entonces, este, como decía Chespirito, ¿no? Lucas, dicen que tú y yo estamos locos. Ah, espérenme un Mariana Mendoza dice, consulta, si tuviera una fusión derivada de la reforma del OXSourcing, ¿lo correcto sería pagar de forma separada por razón social la PTU generada o se podría consolidar toda la utilidad en un solo cálculo? Perfecto, Mariana. Primero, eh, definición de, de OXSourcing viene de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. En la Ley Federal del Trabajo no existe la palabra -sourcing, ¿no? pero para términos coloquiales entre nosotros, su subcontratación, ¿no? Porque lo conocíamos en el artículo 15A. Cuando se da la reforma el 23 de abril del 2021 a las 7 de la mañana, no, cuando se paró el presidente y sacó un papelito y lo firmó, bueno, pues en ese momento, en ese preciso momento, ah, porque ahora lo sacan en medios antes de que salga en diario oficial de la federación, ¿no? Hoy lo válido es sacarlo la, las... este. Las noticias ¿no? del SAT las saca en su portal antes de que salgan en el diario oficial de la federación. Pero bueno, es otro rollo. Entonces, se fusionan o adquieren, más bien quiero pensar ahí a lo que te refieres, no es como una fusión, sino a una, un reconocimiento patronal de la otra, es decir, como ya no puedes subcontratar porque nos dedicamos a lo mismo, ahora estos trabajadores pasan a ser parte mía. Ajá. En ese momento cuando yo los acepto como parte mía, al terminar el año del 2021 y presento mi declaración en 2022, genero una utilidad que le voy a estar pagando a estos trabajadores que yo me traje por días laborados y por salarios, como lo estábamos diciendo, de esta razón social. Pero de la otra razón social que me trabajaron desde el 1 de enero hasta el 23 de abril del 2021, y que también presento declaración anual, A, también voy a determinar una utilidad, entonces el trabajador le va a caer una utilidad de la empresa B, y una utilidad de la empresa A, de la empresa B y de la empresa A. No podría yo, o a no ser que sí exista como tal, siguiente ejemplo, si nos fusionamos, resulta ser que nos dedicamos a lo mismo, nada más en esta empresa, porque eh, pues realmente me estaba dando este... La, eh, la subcontratación a mí, ¿no? Bueno, pues resulta ser que vamos a funcionar porque tú tienes unos activos que yo necesito, tienes computador, bla, bla, bla, y las necesito. Entonces nos fusionamos en uno solo, ¡pum! Ok, perfecto. Pero antes de la fusión, existe que ellos tienen que declarar cada uno por su parte, ¿ok? Se va a generar una utilidad aquí, se paga, se va a generar una utilidad aquí y se paga. Porque si tú las sumas, pues puede ser que me agrandes. Inclusive, ¿qué pasaba en las funciones o las reestructuraciones corporativas? Ahí te va un ejemplo en Grupo Afinia, donde hice el consolidado. Teníamos a empresa A, empresa B, empresa C. Al momento de hacer el consolidado fiscal, que ya no se permite, estas pérdidas que yo traía aquí, acá traía utilidad. Entonces, ¿qué hacía? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué me salía de utilidad? Nada. Cero. ¿Por qué? Pérdida aquí, pérdida aquí, utilidad de este lado, me la traigo y en ese consolidado fiscal, vámonos, adiós, ¿no? Ahora bien, te dicen, no, si tú ya te fusionaste, tú debiste haber presentado declaración aquí, por este tiempo, y declaración acá, por este tiempo. Ok, la determinación de la PTU se va a hacer por cada empresa no podrías estar sumando para términos del cálculo. Punto, ese es el ejemplo 2 El ejemplo uno que te dije es la, en este reconocimiento patronal, ¿no? De, de la empresa A a la empresa, a todos los trabajadores de la empresa B, los cuales los reconoció, cosa que le pasó, por ejemplo, a Cooperativa de Trabajadores Pascual. Tuvo que reconocer a todos esos que venían de, de otra empresa que se llama Cedipo, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad eran sus trabajadores, no podía seguir subcontratando, no podía seguir manejando lo que estaba plasmado en el 15A por este 12, que no lo permite. Ok, Francisco, perfecto. María Rodríguez dice, también tengo otra duda, en los topes, ¿qué pasa si tengo varios trabajadores que no tienen tres años laborando en la empresa para poder promediar, eh, para poder promediar su PTU? ¿O tengo algunos que tengo solo con un año, así se... ¿Se lo divido eso entre tres o cómo sería? No, María, ahí va a haber trabajadores, inclusive que no puedas hacer lo de la PTU, porque los años pasados no hubo PTU. Tengo cero, cero, cero. PTU, este, dada al trabajador, cero, cero, cero. No tengo, ¿no? Me apego al de los tres salarios, este, anteriores, ¿ok? A los de los tres salarios. ¿Por qué? Porque no tengo PTU. En el caso que me estás poniendo, de solamente llevan el primer año, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, pues me apego entonces a lo de los salarios, no porque no tengo cómo realizar el otro cálculo, María ¿Va que va? No, ¿de qué, Mariana? Bien. Si hay alguna pregunta, me la van diciendo, por favor. Ahora, ¿es, es derecho, es obligación también del patrón? poner a disposición información de la declaración anual de impuestos sobre la renta. En teoría, en un, es, en un estado de romanticismo de la ley federal de trabajo, ¿no? Y de que en este país lo que apremia es el derecho y el estado de derecho, pensaríamos que sí. Yo nada más quiero decir a la persona que nos está escuchando aquí, ustedes, vayan a la empresa, vayan con el jefe y digan, oiga, ¿me pueden mostrar la declaración anual, por favor? Pues te va a mandar al carajo, ¿no? Si tú, ¿para qué quieres esa información? ¿O, o, ¿O qué te pasa? ¿no? Sin embargo, es exigible por parte del trabajador. ¿Cómo lo hacen en algunos lugares? Los sindicatos. ¿no? El jefe de sindicato, el, el señor todopoderoso, baja desde su casa allá en, este, en Valle de Bravo y en otros lugares, ¿no? Para llegar a la empresa, en su supercarro, Mercedes Benz, seguramente, el, el líder sindical, y va con la empresa a solicitarle amablemente, ¿no? Hola, ¿cómo está? Ramiro, y bla, bla, bla. Pues fíjate que necesito que me entregues la declaración anual. Sí, regularmente los sindicatos, ellos sí tienen el acceso a este tipo de, de, de cuestiones. ¿Por qué? Porque hacen presión. Tú dime que no y yo te cierro la empresa ahorita, ¿no? Tú dime que no, y ahorita te denuncio en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tú dime que no, y vamos a proceder. ¿Qué pasa? Pues el patrón se espanta. Una sola personita que quiera solicitarle al patrón, pues dudo que se la vaya a mostrar. pero si es su derecho, en un, est en un estado de romanticismo y de seguimiento del, del derecho, pues sí, que tiene 10 días posteriores a la presentación, se entregará copia a los trabajadores y estará a disposición 30 días. Eso es lo que nos dice la ley. En dicho lapso, se podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que se tengan. El, inclusive, el, el, en este caso, el sindicato, el trabajador, puede acudir al Servicio de Administración Tributaria y decir, bueno, pues, ¿sabes qué?, eh, ocupó un esquema eh, para erosionar la base y, bueno, no estamos de acuerdo y pedimos que se, que se, este, que se revise la declaración, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? La resolución definitiva no podrá ser recurrida por los trabajadores. El patrón dará cumplimiento a la resolución, pero puede impugnarla. De resultar a favor, podrá deducir dichas cantidades a las utilidades del siguiente ejercicio, si ya las había pagado. Lo anterior, a excepción de que el patrón obtenga una suspensión por parte de un tribunal. ¿Ok? ¿Es derecho y es obligación del patrón exhibir la declaración? Sí. En la vida real, en muy pocas empresas pasa. A no ser que exista el líder sindical, y es el único que tiene acceso todopoderoso, por supuesto, que tiene acceso a ese tipo de documentación. Nosotros los normales, nosotros los mortales, pues no podemos aspirar a ese tipo de cosas. ¿no? A ver, la, comis la Comisión Mixta de PTU, bueno, pues también en este caso de que haya discrepancias entre trabajadores y patrones, bueno la comisión con igual número de representantes formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador. Recuerden que esta comisión mixta de PTU puede ser como el referí, hasta cierto punto, como una cuestión de conciliación. Sin embargo, no es autoridad, no es eh, parte del poder judicial, por supuesto que no, no te puede dictar o obligar, ¿no? Puede recomendar, te puede buscar la conciliación entre las partes, pero hasta ahí si trabajadores y representantes del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen convenientes en términos de 15 días. De formularse objeciones, serán resueltas por la comisión en un término de otros 15 días. Ahora, ¿a quién, ¿en dónde puedes denunciar? Por ahí eh, a quien nos hizo la mención. ¿Dónde puedo yo pre, este, denunciar a mi patrón? Bueno, Inspector del Trabajo, Secretaría de Trabajo, obviamente, local, en la Junta de Conciliación y que puede decir también, ahí debe de estar la, la inspectora del trabajo. Segundo, el Servicio de Administración Tributaria, a través de la Comisión Intersecretarial para la PTU, Secretaría de Trabajo, previsión Social y SAT, o en su caso, vía el portal del Servicio de Administración Tributaria, ponle en Google, quejas SAT y te va a salir, bueno, pues el lugar para que le des clic y puedas mandarla. También uno de los organismos, digamos, pues obviamente rudos, ¿no? En este caso y que se, y que hicieron mucho ruido en el gobierno del entonces eh, presidente Enrique Peña Nieto, bueno, pues es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Profedet, que esa Procuraduría está únicamente casi casi para este, acudir al llamado de los trabajadores en, el, en los casos, por ejemplo, del reparto de, del reparto de PTU, ¿ok? Son las instancias donde puedes ir a acusar al patrón, donde puedes irte a quejar que el patrón, este, pues no te dio utilidades o que está haciendo, pues, obviamente, por ahí algunos trucos para no mostrarte pues los números, ¿no? Aquí podrás recurrir. Ahora, sanciones por no cumplir, en este caso con el pago de la PTU. De 250 a 5 mil unidades de medida y actualización, dependiendo, va desde 24 mil 55 pesos hasta 481 mil 100 pesos. ¿no? Aquel patrón que no entregue las utilidades. Ahora, vamos al siguiente ejemplo que nos regaló el maestro José Alfredo Zaragoza. Eh, mucho de su material lo reciclé y lo tomé, obviamente, para ustedes. Bueno, aquí en la empresa tengo otros datos, ese ADCB. Eh, se determina el impuesto sobre la renta y se determina la PTU en tus hojas de trabajo. Esto lo hiciste en tu declaración anual de la persona moral. De la persona física, lo vas a hacer a penitas ahorita, que es muy parecido. Ingresos menos deducciones. Bueno, para ICR, ingresos acumulables... Menos deducciones autorizadas que cumplan los requisitos generales del artículo 27 de la ley de impuesto a la renta que sean estrictamente indispensables por principio, que han sido pagadas mayores a dos mil pesos a través de cheque, transferencia, este monedero electrónico que permita el SAT, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. ¿No? Que cumpla todos los requisitos conforme al artículo 29 a del Código Fiscal de la Federación con el comprobante fiscal digital y tus datos bien plasmaditos ahí, Tenga los complementos de pago también, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tienes tus deducciones? Ok. Ingresos, menos deducciones, utilidad o pérdida fiscal antes de PTU, menos la PTU pagada del año anterior. Y entonces esto nos va a sacar, eh, si en su caso tienes pérdidas, bueno, pues ahí hay que meterlas No tengo pérdidas, nos va a dar un resultado fiscal. A este resultado fiscal, conforme al artículo, si mal no me equivoco, artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y como siempre se los digo, acompáñenme con la ley, hermano, para decirme, no, se equivocó, ese no era. Es el 30% la tasa para persona moral. Recordarles que en el caso de la persona física es una tasa, es, es una tabla, eh, es una tarifa, sí, una tabla, ¿no? Donde entre más es progresiva, entre más ganes, pues obviamente el impuesto va incrementándose. En el caso de la persona moral, siempre va a ser el 30% que se multiplicará del resultado fiscal. Okay. Nos sale un ICR causado, es decir, lo que en verdad se causó durante ese año, ¿no? Ya sea un año completo o un año, este, porque tal vez empecé a trabajar yo en mayo, ¿no? En completo, pero a final de diciembre se tiene que cerrar todo esto. Bueno, menos los pagos provisionales, recordarte que mes con mes seguramente, ¿no? Estuviste haciendo pagos provisionales al fisco. Recordarte que el impuesto sobre la renta es de causación anual, anual. Oiga, contador, si es anual, ¿por qué hacemos pagos mensuales? Ah, porque el Estado se ve mermado en la realización de su gasto público si nosotros tuviéramos que esperar al año para pagarle. Recuerda que el gobierno vive de nosotros, de nuestras contribuciones, Contribuciones, no impuestos. Impuestos es parte de las contribuciones, ¿ok? De nuestras contribuciones, de las cuotas de seguridad social, de los impuestos, de los derechos, ¿no? Que nosotros pagamos. Bueno, eh, recordarte que este impuesto sobre la renta es de causación anual, sin embargo, para que el Estado pueda ejercer estos gastos, ¿no? para que, este, pues, obviamente, se den algunos lujos, algunos mandatarios, pues, nosotros tenemos que dar un pago provisional. Mes con mes vamos provisionando. Provisional puede ser más o puede ser menos, ¿no? En la declaración anual nos va a votar, aquí como podemos ver, nos salió un ICR a cargo, pero nos pudo haber dado un ICR a favor también. Bueno, aquí... Ese es el impuesto sobre la renta. Del lado derecho, ya que determinamos este impuesto sobre la renta, vamos a determinar la PTU. Los ingresos acumulables menos, menos las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es esto que nos menciona? Aquellos ingresos exentos para el trabajador, solo podrás hacerte la deducción del 47% o del 53%. ¿De qué depende una? ¿De qué depende la otra? Va a depender de que tú eh, sigas dando las mismas prestaciones sociales año tras año a los trabajadores. Y tu plantilla, tu, tu, tu plantilla sea la misma. Si disminuyó, entonces 47. ¿Okay? Eso que no pudiste hacerte lo deducible, lo vas a restar a estos ingresos acumulables. Y le vas a restar ahora sí las deducciones autorizadas. Como pueden ver, el resultado cambió. Del lado, el resultado fiscal es 1.647.762. Del lado de renta grabable para PTU es de 1.624.497. Cambia porque le disminuimos los no de, lo que no pude hacerme deducible conforme al artículo 28, fracción 30. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Perfecto. Y eso sí es un no deducible. No los que luego mandan ustedes que hay, este, oiga, no me dieron factura o esta factura está mal. mándala no deducible. No, espérame, espérame. Eso no es un no deducible. Lo que es, es algo que no cumple requisitos fiscales y no va a proceder la deducción. Pero son lenguajes distintos. Y digo, no es parte del tema, pero cuando ustedes hagan cuca, cufin, y bueno, también hagan reparto de dividendos, este tipo de, de cálculos, los no deducibles les puede jugar en esas partidas, entonces se van a meter un santo golazo, porque hoy era no deducible o más bien no cumplía requisitos fiscales. Los no deducibles están contemplados en el artículo 28. El 28 nos habla de todos los no deducibles. No es aquello que no tenga factura, no es que no fue deducible. Ojo, no va a proceder la deducción, porque un requisito es tener el comprobante fiscal. Sin embargo, no va en no deducibles, ¿ok? Nada más quería hacer ese paréntesis. Ahora bien, la renta por el 10% y tenemos 162,449.76 pesos para repartir. Ese es mi mundo, el cual lo puedo repartir. Bueno, voy a ponerlo, lo voy a dividir entre dos. ¿Por qué entre dos, contador? Porque recuerda, una parte se le va a entregar a los días laborados de forma general a todos los trabajadores y la otra se va a entregar conforme los sueldos, ¿ok? Bien. Eh, aquí, bueno, podemos ver el, el, la parte del artículo 28, fracción 30, que les comentaba sobre aquello que está exento para términos de la ley de impuestos sobre la renta para el trabajador pues obviamente solo un porcentaje, solo una partecita, no en este caso los 23.265, podrán ser, eh, mejor dicho, estos fueron los no deducibles. El 47% de ese mundo sí pasó a la deducción. ¿Ok? No sé si hay algún comentario sobre esto y si sí, si, por favor, me lo comentan en el chat. Ahora, ¿qué vamos a considerar para las faltas cuando a un trabajador se le considera que no faltó para términos de la PTU? Bueno, en el artículo 89, en el 123 apartado A, fracción 5, en el eh, 14 de la Constitución 76, 127, 132, 170 de la Ley Federal del Trabajo, nos mencionan, entre ellos, incapacidad por maternidad. No se da como falta. Es decir, se considera que se elaboró para términos del reparto de la utilidad. No es una falta, es una incapacidad por maternidad y por consecuencia, entonces, forma parte de los días que se trabajó. Las incapacidades por riesgos de trabajo, ya sea por trayecto, ¿no? O ya sea porque pasó en el centro de trabajo, una de dos. Eh, Pudo haber sido que el accidente haya sido dentro de las instalaciones del, del, del patrón. Bueno, pues obviamente hay eh, un accidente por riesgo de trabajo. En el caso del trayecto por riesgo de trabajo, que eh, el trabajador salió de su casa, como alguna vez me pasó a mí, iba corriendo, corriendo, y de repente, pum, me, me luxé el tobillo, y tuve una, luxé, una eh, tipo 2, ¿no? Entonces se me inflamó así como elefante, y pues ya no pude llegar. Y obviamente eh, hay una, una incapacidad por riesgo de trabajo, por trayecto de trabajo, ¿ok? No se considera como falta. Permisos por paternidad, esto nuevo que tienen los hombres, bueno, ni tan nuevo, a partir de 2014, cinco días por permisos de paternidad, bueno, pues lo pueden gozar sin que sea una falta, ¿ok? Vacaciones tampoco se consideran, por supuesto, faltas. Y permisos para ausentarse con goce de sueldo, ¿ok? Con goce de sueldo. Si existen, bueno, pues estás del otro lado, no tienes problemas, eh, eso no entra en el cómputo de días no laborados ¿ok? ahora vamos a ver la forma de repartir la PTU, tengo aquí el siguiente ejemplo, Chueco Pérez Rodríguez, 17 de octubre desde el 2006, Eruviel Ávila Martínez, Daniel Ramírez Pérez Diego Corro Labra, Pepe Pica Papas y José Ávila Pineda, bueno pues uno es de confianza, puesto aquí Chueco Pérez es de confianza Eruviel Ávila está en la planta eh, Diego también es de confianza, y bueno, pues ahí ponemos este, cada uno. Ok, días trabajados, ¿no? Días trabajados, ¿cómo los determiné? El total de días desde que entró a laboral, en el caso de Chueco Pérez Rodríguez, pues está desde el 2006, por consecuencia, pues tiene obviamente 365 días. En el caso de Rubiel Ávila, pues eh, llegó y nos renunció el día 30 de noviembre del 2021, solo tiene pues obviamente 334 días, ¿no? Eh, en el caso de Daniel eh, Ramírez, bueno, pues la fecha de ingreso apenas ingresó eh, en el siguiente año y por ahí se me fue, pero como está ingresando, bueno, pues, no, a ver, permítanme un segundo, no son los 365 días completos. Diego Corro Labra, 21 de febrero, y pues obviamente 365 días completos, Pepe Picapapas, Solo estuvo del 12 de mayo, se fue, se echó a correr el 31 de julio de 2021. Y José Avila Pineda, que no duró prácticamente nada, son de esos trabajadores este, cometas, ¿no? O sea, nada más los ves pasar y adiós. Primero de enero al 28 de febrero, perfecto. Ahí están los días que se trabajaron. Y vamos a determinar recursos humanos, dame las faltas de los trabajadores durante el 2021, por favor, Ah, aquí están las faltas, está 2, 1, 0, 5, 2, ah, perfecto, ya tengo días trabajados, verdaderamente qué día se trabajó, supuesto, si es de confianza, si era eventual, si era de planta, perfecto, ahora bien, bueno, pues, basado en ello, vamos a sacar de los días trabajados, que son 1,501, vamos a dividir, 81,224.88, que estos salieron prácticamente de acá, 81,224.88, que es, recuerda que la PTU la dividí entre dos, ¿no? ¿Para qué? Para poderla hacer mi proyecto. Perfecto. 81,000 entre los 1,501 nos da un factor de 54.1138 y de este, bueno, pues vamos a determinar también ¿Cuánto ganan los trabajadores? Y aquí tenemos Chueco Pérez Rodríguez, cuota diaria, 310 pesos, días trabajados, ya los determinamos, salario durante todo el año y salario base anual para PTU.